Hola a todos, aquí Ana Abani saludándoles una vez más con un tutorial de cómo hacer sus facturas eh, a través de su tienda Avon. ¿Qué les parece? Si comenzamos, eh, si usted no tiene impresor, trate la manera de conseguir uno porque esto va a facilitar más el que usted pues sea toda una profesional haciendo eh, sus facturas. Así que especialmente les va a servir si ustedes. Eh, tienen ayudantas o si ustedes quieren saber cómo facturar en caso que vendan eh, por detalle, ¿verdad? Bueno, vamos a hacerle clic a su página como están viendo acá. Van a buscar donde dice mi oficina y cuando estén acá van a hacerle clic en oficina web. Esto los va a llevar por supuesto, a su oficina web y aquí en el buscador van a encontrar el administrador de clientes, libreta de direcciones, facturación de clientes. Entonces cuando ustedes ponen el mouse aquí en esto les va a mostrar herramienta de facturación. Así que ustedes van a hacerle clic acá y ustedes van a encontrar este formulario ustedes dirán bueno y a dónde voy a hacer mi factura así que esperen un momentito van a hacerle clic en esta parte de acá donde dice elegir van a buscar su nombre o el nombre de la ayudanta. van a darle clic seguir vamos a esperar un momentito mientras carga y bueno vamos a ver esta pantalla donde está su nombre verdad como clienta y aquí vamos a, a, a ver factura en blanco Ok, eh, vamos a hacerle clic un momentito y van a encontrar este otro formulario. Aquí ustedes eh, ven el cargo de procesamiento del envío y el 6% del impuesto. Aquí en Maryland es el 6%. Esta es la información que va a aparecer en la hoja de facturación. Así que bueno, aquí en esta ocasión... Vamos a asumir que la persona o la ayudanta eh, va a pagar completamente lo que es el envío ya que la orden es grande. Esto es solamente es un ejemplo porque se trabaja con ayudantas pero también ellas tienen, el, eh, tienen que asumir ciertos cargos como por ejemplo el envío en este caso. ¿verdad? así que ¿verdad? Y esto sucede cuando la representante no quiere estar inscrita pero quiere que le estemos haciendo las órdenes. Así que vamos a hacerle clic aquí donde dice añadir región. No sé por qué le pusieron región, pero tendría que ser añadir este espacio, ¿verdad? Vamos a ponerle acá eh, por un ejemplo. Voy a poner eh, cinco ejemplos de producto por cantidad si se trabaja con ayudantes, porque unas ordenan cinco, otras ordenan tres, cuatro, veinte o más según, ¿verdad? Vamos a poner la campaña de la cual estamos tomando, que es la campaña número tres. Vamos a poner el primer artículo, este es el 939 740. Aquí ustedes van a poder ver que esto se trata del Skin So Soft Radiant Moisture uh, Bad Oil. Aquí vamos a poner la cantidad de 20, ahorita vienen a 2 por 24, vamos a poner 12 dólares para que pues sea más fácil comprender. ¿verdad? Aquí vamos a suponer que esta persona... Es una de sus ayudantes y son de las que venden mucho, mucho más. Entonces, vamos a respetarles a ella el 40% por una sola razón. Porque ella trajo un volumen arriba de los, de los 500 dólares y porque ella todo el tiempo es nuestra ayudanta. Y bueno, por cualquier situación que usted quiera, siempre y cuando no le baje las cantidades, usted puede darle sus 20, 30, 40, pero como ustedes saben que no tenemos el 50, pues no podemos más, ¿verdad? Así que eh, vamos a seguir eh, colocando. Aquí otro de los eh, artículos. Ok, esto es el Skin So Soft y aquí para asegurarnos, ese es el original Bad Oil. También vamos a poner 20 y eh, también está a 2 por 24 dólares. Entonces acá usted se asegura de poner su 40%. Y esto es fácil, esto es solamente un ejemplo, un momentito. 864-301. Vamos a ver. Ups, campaña 3, esto es 3.01, no es 6.01. Ok, entonces de este vamos a suponer que queremos 24 unidades, valen 5.99 cada uno. Son diferentes precios los que les estoy colocando acá para que ustedes vayan eh, viendo eh, las diferencias, ok. Así que estén conmigo dos eh, productos más. Y continuamos. Este es el Faraway Gold. Eh, vamos a suponer que de este queremos 20 también y este vale 15.99 cada uno. Así que estas cantidades que ustedes están viendo acá van a ayudarles a comprender mejor cómo hacer sus facturas. Eh, 9.30, 5.75. Vamos a suponer que este queremos... Eh, ahí se me equivoqué la campaña. Vamos a abrir. Perdón que los números se me corren en algunas ocasiones. <ríe> y bueno, vamos a ver qué pasó aquí. Oops. Ay Bueno, chicas, la verdad es que esto de la tecnología no se me da mucho, pero la mejor de las intenciones es enseñarles, ustedes saben. Así que un momentito, quédense conmigo acá. Así que 9.30, 5.75. Este es el Skin So Soft en uh, gel y esto vamos a querer 20 de ellos, así que vamos a suponer que cuestan eh, 6.99 y lo ponemos acá 6.99 entonces acá y ya el último tenemos uno más y aquí ya no tenemos espacio, se fijaron bueno, simple y sencillamente vamos a añadir eh, más eh, más líneas, pero antes de continuar, tenemos que guardar porque no hay como añadirlo. Si se fijan, esto es un ejemplo que ustedes tienen que ir viendo, así que vamos a actualizarlo acá. Un momentito y ya está actualizado. Ahora, aquí sí les aparece añadir más espacios. Aquí dice añadir región, pero vamos a traducirla a nuestro español. Es añadir más espacios. Y aquí está, ¡Tarán! tenemos más espacios. Y vamos a colocar el último de los códigos que vamos a necesitar. 03, campaña. Y aquí tenemos el 6181. 22. Aquí tenemos el Clear Skin Professional Kit y de ese queremos 18 unidades, cuestan 21,99. Lo volvemos a repetir acá, 21,99 y estamos asegurando un 40%. Luego venimos y lo actualizamos nuevamente porque esa es toda la orden que tenemos. Y si ustedes piensan que aquí terminamos, pues no, vamos a continuar. Y aquí dice guardar e imprimir. Si ustedes se fijan, vamos a darle clic aquí. Guardar e imprimir. Una vez que estamos aquí, ustedes van a seleccionar el pedido que se ven imprimir. Luego damos imprimir o ver PDF o imprimir. Entonces vamos a hacerle clic acá. Aquí, si ustedes ven en grande, ustedes van a poder ver que dice eh, la, el, el precio, ¿verdad? Precio público, su precio y el costo total. Costo total ya incluye el 40% ya hecho. Si ustedes se fijan, la orden fue de $1,479, ¿verdad? Lo que les va a pagar eh, $1,949. Entonces, uh, el impuesto 6% y, y el descuento fue de $591. El total neto que va a pagar esta persona son de 994 dólares con 28 centavos. Esto ya incluye eh, lo que es el tax y lo que es el envío. Así que como pueden ver, una vez que ustedes eh, van a imprimir esto, este, se les va a hacer fácil a la hora de eh, que lo van a entregar. Ustedes dan a imprimir y esto es lo que ustedes van a ver acá. Vamos a ver aquí, aquí está. Como pueden ver, esto es lo que van a encontrar en la hoja de que van a imprimir. Van a, ven a ver su nombre, su dirección, porque usted lo está entregando. El total que la persona les va a entregar es este, la factura, el número de la factura es este. Y ustedes van a estar satisfechas que no perdieron un solo centavo por una mal calculación. Este ejemplo acá ya está tiene el 40%, así que ustedes si se le ponen el 20, va a ser el 20, si va a ser el 30, va a ser el 30 y si va a ser este, la cantidad que ustedes quieran, pues ya de ustedes depende. Lo que a mí me encanta de esta factura es que aquí está cantidad de producto, número del producto, descripción del producto, precio del catálogo su precio de representante, el precio total que usted va a pagar y el ahorro o la ganancia que va a tener la representante o la ayudanta. Y sobre todo usted, mire, eh, no tiene que dar una factura original, le puede dar esto porque esto es eh, con su nombre, con su eh, de proveedor, ¿verdad? Así que ya tiene aquí. El precio total que va a pagar 994 dólares en esta orden. ¿Qué les parece? Esto está facilísimo, chicas. Espero que les haya servido este ejemplo. Si tienen alguna pregunta, por favor, déjenme saber. Y aquí, pues, nuevamente otro día voy a, a traerles otro video del cual les pueda ayudar a comprender más su negocio y hacer más fácil administrarlo. Gracias.